Alguien me ha preguntado si Cristo volverá La respuesta es aquella que en la Biblia escrito está Alguien me ha preguntado si Cristo volverá La respuesta es aquel que en la Biblia escrito está Él volverá Y yeah su iglesia levantará la iglesia en la cosecha hay donde sanidad se sanan los enfermos de cualquier enfermedad en la iglesia en la cosecha hay donde sanidad se sanan los enfermos de cualquier enfermedad y el Preparémonos hermanos, para ir con el Señor, que en el cielo viviremos por toda la eternidad. preparémonos hermanos, en ayuno y oración, que en el cielo viviremos por toda la eternidad. Se levantará el volverá y el volverá, y así les se levantará. Y qué maravilloso lugar lleno de goz y paz. Y ahí voy a ver a mi salvador. Qué maravilloso lugar y qué maravilloso lugar lleno de goz y paz.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 ¡Qué maravilloso lugar! Yo quiero estar en aquel lugar lleno de gozipas Yo quiero estar en aquel lugar lleno de gozipas y paz. Y un palacio tengo allá más lindo que el sol. Y un palacio tengo allá más lindo que el sol. Y un palacio tengo allá más lindo que el sol culpa mi buen que sí señor, sí señor, acuérdese de mí, sí señor, sí señor, acuérdese de mí, sí señor, sí señor, acuérdese de mí, me el más allá, y Dios está Llenándonos con fuego y poder Y Dios está llenándonos con fuego y poder Y Dios está llenándonos con fuego y poder La iglesia triunfará oh, Sí, Señor, oh, sí, Señor, acuérdese de mí oh, Sí, Señor, oh, sí, señor. Oh, sí, Señor, acuérdese de mí Sí señor, sí señor, acuérdese de mí. El, el más allá y un palacio tengo allá, más lindo que el sol y un palacio tengo. Yo tengo allá más lindo del el sol, con oh, mi buen Jesús oh, ¡Sí, Señor! Oh, ¡Sí, Señor! Acuérdese de mí oh, ¡Sí, Señor! Oh, ¡Sí, Señor! Acuérdese de mí oh, ¡Sí, Señor! Oh, ¡Sí, Señor! Acuérdese de mí eh, el más allá Y Dios está llenándonos con fuego y poder Dios está llenándonos con fuego y poder, y Dios está llenándonos con fuego y poder. La iglesia triunfará y el fuego de Dios nunca se hará apagar en el templo sobre la lealtad. Y cada día la leña se habrá que traer y el fuego nunca se ha de apagar. Nunca se ha de apagar, todos, todos, nunca se ha de apagar el fuego de Dios en la iglesia. Pende a gustar la cosecha. Por ella, señor y el fuego fruto se abre y apagar. Fuerte aplauso, contento para el Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Iglesia está la cosecha en Bamba Marca. Estamos ubicados en la luma baja. Antes de llegar a los tres puentes, carretera que va de Bamba Marca a la ciudad de Cajamarca.